Bueno acá tengo. Quiero mostrar en qué estado tengo el juego ahora. Eh, decidí cambiar un par de cosas. Primero ahora el personaje se sigue moviendo con doble SD, como marca acá, ignoren ese menú de ahí, me olvidé de sacarlo. Eh, el personaje ahora se sigue moviendo con SD, pero te sigue al, al mouse, al cursor. Y además, eh, ¿qué más cambié, Atacas, apretando clic derecho, clic izquierdo, que eso antes funcionaba diferente. Agrega ahí para el hechizo básico a Fireball, agregué una animación, un lindo dibujo. Tengo que tener animación, es un dibujo nada más, es un sprite. Me pasé 15, media hora haciéndolo, así que <ríe> hay que enfrentarlo. Además, una cosa que estoy muy feliz, agregué acá una interfase, agrego un menú en el que puedes cambiar el nombre. Si pongo acá Galileo, pone Galileo, puedo poner lo que quiera, eh, Pepito Martínez. Creo que lo escribí mal. Una cosa que voy a, voy a encargarme probablemente mañana, voy a sentarme un rato largo, es. es Hacer que se vean bien en Godot los textos, no es una cosa que se. No le dediqué mucho tiempo, pero no entendí cómo se hace para que se vea bien. Para que ahí, por ejemplo, el, el centro. Quiero, quiero que el centro de eso siga arriba de la cabeza, quiero fijar el centro y que crezca hacia los costados, no crezca solo hacia la derecha. Pero bueno, eso voy a revisar cómo hago. A futuro voy a poner algo chiquito, si así anda, si así se ve bien. Eh, también puedes ahora cambiar de hechizos. Si aprieto Q, me dije firewall. Me, me gasta maná, que también tengo eso, ahora tengo maná. Si aprieto Z, tira Ice Shard, que no tiene nada. Tiene mucho culón Y si aprieto X, hace Dragon Breath, que no tiene animación. Pero si vengo y encuentro algún enemigo... No tengo ningún enemigo todavía. Acá. Ven, puedo matar. Eh, esos dos puntos de ahí, estos dos puntos, son... Son el área donde hace daño. Es un cono al el... frente tuyo que hace daño. No tengo ni, ni una animación. No voy a, voy a sacar esos puntos, pero por ahora no tengo animación. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Te puedes morir? A ver si encuentro acá arriba y enemigos. Todavía no, no agregué que el, que el mundo sea el pues, de estado. Pero bueno, sí, matenme, ¿qué onda? sí por ahora la, el daño que hacen y la vida que regeneras no, no, no te permite morir muy fácil. A veces te están atacando dos a la vez. y si te ataca uno solo, no te puede matar. Si morís, acá lo resetear y arranca. Que te, también tengo un salir, pero no voy a usarlo. <ríe> Porque si salgo se cierra la captura de pantalla. Y además agregó un menú acá de de bug, que no, no es mucho. Eh, tiene un modo de Dios que se rompió. Tiene acá que puedes cambiar de mundos. Eh, pero no anda. Hay cosas que no andan. Hay cosas que hice, que me olvidé de guardar, que me olvidé de exportar, que me olvidé de hacer. Pero no importa. si hago acá. Si hago... Ah, no, esto anda. Si vengo acá, se rompe el juego. Eh, bueno, no había que hacer eso. Así, que si es rápido lo abro de nuevo. Puedo seguir con esta cargada. Bueno, no hay mucho más. Cosas que quiero agregar, quiero agregar un poquito de interfaz, un, un dibujito para... Para el... Ahí, ahí se cerró. Puedo abrirlo de nuevo y ustedes van a poder ver de nuevo algo en la pantalla. Eh, sí. Quiero agregar... Eh, acá que aparezca una pantalla que te marque las hechizos y la... El, el, el, el, la tecla, el cooldown y cosas así quiero también agregar no me acuerdo qué quiero agregar, quiero agregar cosas eh, animaciones eso es una cosa que me cuesta mucho todavía no sé cómo voy a hacer, sacar esto y acercando el otro eh, eso lo voy a hacer mañana igual pero nada, no, no, no hay estoy bastante feliz con, con lo que hice esto decidí cambiar un par de cosas fue un rato eso, pero lo cambié lo cambié ayer Hoy lo cambié, de realidad lo cambié antes de ayer, pero lo borré sin querer y lo tuve que cambiar de nuevo ayer. Tipo el movimiento y esas cosas, pero la verdad es que estoy feliz, está bueno. Quiero voy, voy, quiero facilitarme tres cosas, voy a mis objetivos ahora, mis tres próximos objetivos son primero hacer una interfase más linda, eso va a ser prioridad número uno para mañana. Eh, o para bueno, la próxima vez que me ponga, que pronto sea mañana. Y la prioridad número dos es crea, una forma más fácil de crear mundos por ahora, de, de crear pantallas. Y después número 3, crear tipo un overworld en el que elegís a qué lugar ir Capaz un menú principal, me gustaría. Eso debe ser parte de la interfase. No sé bien qué quiero hacer. Bueno, una tercera cosa no se me ocurre. Pero tengo esas dos cosas. Eh, sucedió que quería ah, bueno. Este, está cerrado. ¡Ah! Si notan, ahora es una cosa muy difícil, pero... Para cada vez que vas a un lugar, tenés... Cuando... Ahora ya arranca el mundo. Voy de izquierda. No. Tengo... Ma... Eh... Tengo muy, tengo muy pocas chances de que sea un espacio cerrado de todos lados. ¿No? Si ahora mismo esto está cerrado en loop, esto está cerrado. O sea que si esto está cerrado, estoy encerrado. ¡No! A ver, explorémoslo. Eh, se rompió. Bueno, no importa. Por ahora, <risa> más o menos anda... Eh, ah, ya se fue, se rompió. Más o menos anda, tengo cosas, estoy feliz. Es un avance.